Pues gracias a, a un poco a la iniciativa de la directora del departamento, coordinó la o pidió bueno un poco colaboración a la biblioteca y a la UTEDA y, y bueno pues afortunadamente fue toda una feliz coincidencia de de del eventos, ¿no? que, que finalmente pues actuaron, actuamos juntos para, para hacer este, este proyecto. ¿no? El, el vídeo realmente eh, no está pensado para, eh, para promocionar una, un centro o una titulación en concreto o está pensado para hacer una digamos una difusión general de las distintas titulaciones que las high school ofrecen a nivel global eh, y de todo, y un poco también de la, de la visión de los profesionales que tenemos desde las desde las high schools ¿no? eh, por tanto la, la promoción en sí o digamos el, el impacto que pueda tener el vídeo de cara a nuestra promoción más directa pues pues no en principio no era ese no era esa la idea pero sí que creemos que pueda tener una una, y lo estamos viendo, ¿no? de hecho, que tiene una repercusión importante tanto para nuestra propia imagen dentro de iSchool como bueno, pues a, de cara al prestigio internacional, ¿no? tanto de, nuestra, de nuestro departamento como, como de la propia universidad. ¿no?